Beto Casella se sumó a la previa del superclásico, Mira la insólita propuesta del conductor. Se asoma el día, y la previa se palpita desde hace varios días. Famosos, fanáticos, hinchas, o simples simpatizantes del fútbol. Esperan la histórica final de Copa Libertadores entre Booker y River, que se disputará el sábado 10, y la segunda final, será en el Estadio Monumental. Tras la gran repercusión, Beto Casella, se sumó a la lista de famosos que opinó sobre el tema. En diálogo con Teleshow. El conductor se mostró relajado y dijo, obviamente es una teoría delirante y bizarra, pero propongo que se suspenda el partido porque hay treinta y pico de millones de personas que lo están sufriendo y padeciendo, expresó. El hincha futbolero no lo disfruta, lo padece. Los 15 millones del equipo que pierda van a quedar deprimidos por un año, es así. El simpatizante, el que no es futbolero, dice es una fiesta. No, nada de fiesta. Hay notas en los portales con consejos para cardíacos y se está hablando del perdedor del siglo et, manifestó Casella. En referencia a los conflictos, y enfrentamientos entre hinchas de ambos clubes, Beto agregó, propongo prohibirlo, un decreto presidencial que diga queda desierta la Copa Libertadores 2018 Se tendrían que haber juntado a Daniel Angelis y Rodolfo Donofrio y decir, este cambio de estructura puede hacernos jugar la final. Hay que sentarse para impedirlo. Finalmente, para cerrar el tema, mencionó que las cartas ya están sobre la mesa. Y es indiscutible la final, y cerró, pero es absolutamente dramático, declaró, en referencia a las recientes repercusiones y a la drástica medida de prohibir público visitante.